Hola, soy Aglael, listener de YouTube Project y um, me he encontrado aquí en Vancouver con Claudia, que ha sido mi estudiante y que nos va a contar un poco su experiencia, lo que está haciendo aquí y cuánto tiempo lleva, y así también lo sabéis. Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo llevas por aquí? Pues mira, yo llegué en octubre, principios de octubre. O sea, tres meses, va a ser tres meses, sí. ¿Y qué estás estudiando? Yo estoy estudiando un curso de Hospitality Management eh, porque me quiero enfocar un poquito pues, más que en el tema de Eventos y cosas así que también te enseñan esta parte. Y, y nada, yo estudié mi grado de universidad, estuve un año trabajando y ahora, pues aquí estoy, viviendo en Australia. Pues mira, súper sinceramente, eh, como muchos estudiantes, mi ver a, a Australia, eh, pero, fronteras cerradas, todo el tema, eh, pero claro, eh, igualmente siempre me considero tanto de mar como de montaña. También Vancouver era como mi segunda opción y decidí venir porque es que me encanta, o sea, es muy guay la ciudad. Y ahora recordando ese momento en el que tú me llamas, enero Ay, sí. 2020, Ay, sí. no, 2021. O sea, sí, yo contacté contigo en enero del año pasado, justo ahora un año, y me iba a ir a Australia, organizamos todo para ir a Australia, yo lo tenía absolutamente todo, eh, y entonces pues cada semana, Aglae, ¿cómo van las fronteras? Aglae, ¿cómo van las fronteras? Y tú, pues aún no sabemos, aún no sabemos que es normal, y yo estaba que ya me quería ir, me quería ir, me quería, quería empezar ya la aventura. Y al final, pues decidí hoy Glae que, que cambio de destino, que me voy a Vancouver. Pero, pero Australia lo sigo teniendo ahí. O sea, lo tenemos apartadito. Pero ya no has cambiado de destino. Claro. has hecho como un sí, añadido. Exacto, exacto. Es como que yo sé que Australia es mi destino final, pero bueno, he decidido primero pasar por, por Vancouver. Bueno, sí. ¿Ni tan mal? No, no, ni tan mal, la verdad es que sí. Y. Um... ¿Cómo, ¿Cómo viste los trámites? Lo, honestamente, los muy largos, muy lentos. Vale, a ver, los trámites, sinceramente, es mucho papeleo, pero, oh, jolín, se hace mucho más fácil con vuestra ayuda, la verdad. O sea, yo pienso ahora en hacerlo sola y, madre mía, qué agobio, es mucho papeleo. Es, son muchas cosas, pero al final es eso, con vosotros se hace súper fácil. Simplemente es, Claudia, envíame esto, envíame lo otro y tal. Excepto los biométricos que me tuve que mover a Madrid. Pero sí, sí. Es una excusa para pasar un día, es una Madrid, ¿no? para pasar un día Madrid. Yo me lo tomé así. Total. Um, y, ¿Y qué tal la llegada? ¿Tú um, cogiste un vuelo a Barcelona? Sí. Yo, o sea, fue primero, bueno, hicimos, cambiamos de destino, bueno, añadimos el destino de Vancouver, hice todo el papeleo de Vancouver junto a ti y luego también con Sergio, que me hizo todo el tema del visado. El visado, la verdad, es que fue mmm, me fue súper rápido, porque además sí, rápido, lo, rápido, rápido. O sea, es que lo hicimos todo a contrarreloj, o sea, es que yo cambié destino, o sea, sabía que venía aquí, me compré el billete de avión una semana de empezar las clases aquí, o sea, fue todo súper rápido, tuvimos mucha suerte, la verdad, y, y sí, yo cogí un avión en Barcelona, porque vivo en Barcelona, y fue de Barcelona a Frankfurt, Hice escala y luego de Frankfurt ya a Vancouver y todo genial. Y llegaste por la tarde, si no recuerdo más. Llegué, sí, llegué a las 5 o 6 de la tarde, sí que eran aquí. Y cuando bajé al aeropuerto y tal, es que todo genial, sí que tuve que hacer un poquito de cola de inmigración y todo eso. Eh, pero todo súper bien y súper fácil. Y, y nada, ya pues cogí un taxi y me vine para la residencia, que estuve un mes en una residencia. ¿Y quedaste con la colaboradora? Ya no, ya no tenías cuarentena tú. No, yo no tenía que hacer cuarentena, pero sí que es verdad que en la escuela donde yo estoy, que es Canadian College, um, te hacen estar las dos primeras semanas eh, de clases online, que lo entiendo porque al final vienen gente de todo el mundo y con el tema del COVID eh, juntar ya el primer día, gente de a saber dónde, en la misma aula, pues es un poco... No sé, me, creo que es mejor prevenir que curar y nos tuvieron dos semanitas de cuarentena. Sí, pero yo llegué un... Bueno, no cuarentena, pero clases online, sí. pero yo podía salir y todo. Y llegué un... Es que justo llegué un sábado por la mañana. Entonces, no quedé con la colaboradora hasta el lunes, pero eh, en mi caso no ninguna queja porque así pues me fui pululando por la ciudad para descubrir un poco la zona. así que ¿Y, bien. ¿Y qué tal la colaboración? ¿En qué te ayudó? Sí. Ay, pues me ha ayudado un montón, Aida, que encima es majísima, me cayó genial. Y, y pues, pues fuimos al banco eh, a hacerme la tarjeta de crédito de aquí y todo, o de débito y qué más. Y luego también a, a por la tarjeta SIM del móvil. Y luego nos estuvimos allí merendando, de hecho, eh, un rato y hablando y todo. Y de hecho, ella me puso en contacto con Luis, que es un chico que también vino con YouTube Project, que justo estaba en mi misma residencia, porque estuve un, un mes en una residencia mientras buscaba piso. Entonces me, ya me, puse, me pude poner en contacto con Luis que estábamos allí ya nos hicimos amigos así que genial me ayudó también me ayudó a hacer amigos ves <risa> no pero sí genial me ayudó me ayudó mucho con aparte de trámites me resolvió bueno un montón de dudas me dijo pues qué supermercados son más baratos qué tal dónde comprar tal cosa y súper bien y la búsqueda de, de alojamiento fue fácil la búsqueda de alojamiento bueno eh, estuve yo me bueno es eso, eso eh, Alquilé la residencia, es como una residencia hostel, que la verdad es que está bien, se llama YWCA, por pues si alguien está interesado, eh, y, y bien, yo me lo pillé un mes porque así tenía un mes de margen para buscar tranquilamente pisos, porque aquí los, los alquileres empiezan el uno de cada mes, así que... Eso es curioso, ¿eh? Eso es curioso, sí, hay, hay, hay veces que no, que el, el, el landlord del piso este, le da igual, no le importa y puedes empezar antes, pero normalmente sí, empieza el 1. Pero eso, entonces estuve todo ese mes pues buscando, buscando, buscando, Uf, paciencia. Mi recomendación es paciencia porque a veces pues vas a ver algunos sitios que dices ¡Ostras! No me esperaba esto según las imágenes, así que lo mejor es ir a visitarlo. No te fíes nunca de las imágenes. Porque... Y visitar muchos, ¿no? no, no voy a lo Y visitar primero. muchos, sí, totalmente. Entonces yo sí que es verdad que um, al principio estaba buscando sola, pero luego conocí a otras dos chicas en la residencia que estaban buscando también piso y nos fuimos las tres. <risas> y um, trabajo. Trabajo, clásica vale, pues yo tenía claro que yo llegaba aquí a Vancouver y iba a trabajar de cualquier cosa que, que al final me, me permitiera pagarme el alquiler y, y mis cosas, así que no iba con ninguna super expectativa de, de trabajo. Pero sí que es verdad que mira, yo me hice mi currículum a la versión canadiense, porque sí que es verdad que depende del país donde estés. El currículum es diferente. Entonces me lo adapté a la versión canadiense y me imprimí 10. vale Yo llevaba aquí dos semanas solo dos semanas o menos, una semana y media o así me imprimí 10 currículums y entonces pues me fui a echarlos en mano y iba a ir pues a bares, restaurantes, tiendas cualquier sitio de este estilo y me fui a una de las calles que hay más tiendas y tal y la primera tienda que vi fue Zara bueno, no sé si puedo decir ¿sí, claro. sí ¿no? Vale. Pues la primera tienda que vi fue Zara y dije, ay, mira Zara, me, me suena, ¿no? Y digo, pues voy a echar currículum ah, madre, y me claro. contrataron al momento, o sea que tengo nueve currículums impresos en mi habitación porque solo gasté uno y allí, allí estoy, sigo es en Zara. Bien. Sí. y um, otra pregunta clásica que seguro que también me la dijiste tú. Uh -huh. Si yo llego a Canadá como estudiante y tengo mi trabajo, tengo um, mi piso, ya lo tengo todo, estoy más o menos ya uh -huh. organizada. ¿Con lo que cobro puedo vivir? Vale, <ríe> buena pregunta. A ver, eh, la cosa es depende de donde vivas, eh, pues alquiler es más alto, más bajo. Entonces, si vives en Downtown Vancouver, que es el centro-centro, los alquileres suben. Si vives ya en un barrio más a las afueras, pues los alquileres son más bajos. Entonces, eso ya depende también de ti. Si tú quieres vivir en Downtown y quieres pagar un alquiler más caro, pues intentarás buscar un trabajo que pueda, con el que puedas afrontar eh, pues esa renta. Entonces, eso ya depende mucho de ti. Eh, la cosa es traer ahorros para los primeros meses. Eso es, vamos, consejo fundamental. fundamental. Porque ahora mismo, o sea, yo intento mmm, coger todo el trabajo que me, que, que, que me, que me ofrecen. porque no solo estoy trabajando en Zara, sino, por ejemplo, para ganar un poquito más de dinero porque, sinceramente, a ver, Zara está guay, pero no es donde más se cobra, la verdad. Entonces, por ejemplo, también pues, me he espabilado y aquí soy profe de español, aquí en Vancouver, que eso pues, también son cosas que te ayudan también a, a ganar un poquito más de dinero. ¿Se puede vivir? Sí, depende de, del trabajo que, que elijas y depende de la zona que vives. Bueno, de los gastos de uno, ¿no? De los gastos total, de los gastos de y cada uno. la costa todos los días? Pues... Uf. Pues, pues no, pero por ejemplo aquí se cobra muy bien en la obra, eh, puedes cobrar hasta 30 dólares la hora, 40 dólares la hora, o sea se cobra muy bien en la obra, también limpiando, limpiando casas se cobra súper bien, eh, también haciendo de niñero niñera, aunque legalmente creo que no se puede por el, por el tipo de visado, de depende del tipo de visado que tengas, pero cobras muy bien. Y realmente aquí, por ejemplo, para daros una idea, si eres camarero, eh, puedes cobrar perfectamente 16, 17 dólares la hora, 18, más las tips, que las tips están súper bien. O sea, yo ahora de hecho me quiero cambiar de trabajo y quiero ir a la hostelería por, por tema pasta. ¿Tips? Porque sí, sí pues las tips, es que aquí casi todos lados se dan tips, entonces las tips te suben mucho el sueldo. Súper. Sí, o sea, para hacer una idea puedes cobrar 17 dólares la hora por hacerte camarero y a lo mejor te puedes llegar 300 dólares extras de tip al mes o 500, o sea, de verdad está súper bien. Dinero extra. Sí, dinero extra. ¿Y um, la ciudad? ¿Te gusta? La ciudad. eso eh, lo te esperabas? Sinceramente, eh, sí, creo que sí que es lo que me esperaba. O sea, yo vivo en downtown y downtown pues al final lo ves muy rascacielos. Yo soy de Barcelona y sí que me recuerdan en, en alguna, algunas zonas de Barcelona porque es todo muy nuevo, muy alto, muy grande, muy Nueva York, pero un poco versión reducida pero a mí lo que me encanta es el contraste este de ciudad pero es que vienes por la ventana y tienes la montaña aquí o sea tengo las pistas de nevada, esquí eh. y nevada tengo las pistas de esquí a 40 minutos en transporte público que eso en Barcelona no lo tengo y me parece la verdad es que un lujo o sea es, es, es increíble y hay parajes naturales súper cerca o sea aquí mismo en downtown está Stanley Park que es como un mini bosque bueno es grande realmente y es, es increíble a mí me encanta la ciudad sí que es verdad que me gusta más que downtown todos los barrios de alrededor, porque yo lo veo como más auténtico, casas canadienses, casas eh, una al lado de otra, sí, y además ahora que es Navidad está súper decorado, buenísimo, así que me gusta más, pero la ciudad la verdad es que me encanta. La única, la única cosa que podría decir es el tiempo de ahora, que es la lluvia, pero estamos pasando unos meses que llueve muchísimo, pero bueno, al final te lo tomas como, bueno, meses de lluvia, a currar a tope, a hacer dinero y luego en verano a viajar. Oh, a yeah. viajar. Total. Y, um... Yo creo que por último, bueno, casi último, el sí. tema de la escuela. ¿Qué tal las clases? Es lo que te esperabas, ¿no? Uh -huh. La escuela. Eh, yo, mi escuela es Canadian College. Y yo creo que sí, más o menos es lo que me esperaba. La verdad es que no tengo ninguna queja. Eh, me han tocado unos profesores buenísimos, te ayudan en todo. Eh, las clases están bien, hay personas de todo el mundo. Y lo que me gusta de mi escuela, la verdad es que hay pocos españoles. Entonces conoces a gente de muchísimas culturas eh, y es, es muy divertido, la verdad, es, está muy bien. La escuela a mí me gusta, estoy súper cómoda y es eso, los profesores te ayudan. He tenido, he tenido suerte, creo, porque al final siempre depende de qué clases te toquen y todo, pero he tenido profesores que me ayudan un montón, incluso te ayudan a, a la hora de encontrar trabajo, porque yo estoy haciendo un, un curso, un programa que son seis meses teoría y luego seis meses prácticas remuneradas. Entonces los profesores a veces me vienen a mí personalmente, oye Claudia envíame el currículum porque tengo un amigo que trabaja no sé dónde, entonces te ayudan un montón, yo creo que al final, no sé, sí, te intentan ayudar, sabes que eres nuevo aquí y tal, e incluso el otro día hicimos una, una excursión a un centro de convenciones aquí en Vancouver que es muy muy muy grande, creo que es de los más grandes de Canadá, y... Mmm, Incluso fuimos allí ya nos dijeron allí mismo, si queréis echar el currículum pues hablar con el profesor, tal, o sea que te ayudan un montón. Y hablabas del mix cultural. ¿Gente de dónde? ¿De todo el mundo? Pues mira, en mi escuela hay mucha gente de la India y muchísimas personas asiáticas. Sí que es verdad que aquí en Vancouver en general eh, predomina, predomina mucho las personas asiáticas y he conocido un montón y la verdad es que me he sorprendido porque al final en, en Barcelona sí eh, conozco personas de otras culturas pero... Nota, o sea, no al, final este son, al final son personas que al final se han europiza, europizado, en plan ya viven allí desde pequeños, entonces es diferente, en cambio aquí sí que lo vives de otra manera y he aprendido cosas que no, no conocía, entonces me encanta eso, me encanta. Eso es, es de las cosas que más me gustan, la verdad, desde que he llegado. Si tuvieras que volver atrás a ese día en el que me llamaste en enero del año pasado vale. y volvieras a empezarlo, ¿qué cambiarías o, o, o qué no cambiarías? O sea, si ¿se cambiaría el destino o algo? No, algo. Si cambiaría algo del, del proceso de escoger la escuela, la ciudad, el destino... Vale, traantes. a ver, a mí me, me hubiera encantado ir a a... O sea, me muero de ganas de ir a Australia. Y más ahora sí, que sí. está lloviendo aquí, me muero de ganas. Pero la verdad es que no me arrepiento para nada, pero para nada, para nada de, de, de haber elegido esta ciudad primero como primer destino porque de momento a mí me está gustando mucho. Además, he conocido gente genial que al final eso también ayuda. Eh, las personas que conoces en el camino, ¿no? Y, y que va, estoy, yo estoy genial, estoy genial. Todo o sea, igual. Todo igual. Yo lo hubiera dejado todo igual. Al final las cosas pasan por algo y, y sí, sí. Y yo sé que tú, um, bueno, has pasado contactos de amigos tuyos, conocidos tuyos, que también querían hacer sus Ajá. viajes a otros destinos. Sí. Si tuvieras que, um, si alguien te viniera ahora y te preguntara, mira, yo también me quiero ir, quiero vivir la experiencia que has vivido tú, ¿se la recomendarías? ¿La misma misma aquí en Vancouver? O otra, una experiencia, irte fuera. Hombre, oh, jolín, claro. <risa> jolín está claro, sí, yo creo que es algo que todo el mundo quiere, es que tiene que vivir. Ya sea en Vancouver, sea en Irlanda, sea en Malta, sea más cerca de casa, porque hay personas que les da miedo el hecho de estar tan lejos de casa, pero al final yo es que quería ir, o sea, no es lo más lejos posible para desconectar al totalmente, es que es así. Y, y lo recomiendo al 100%, creo que es algo que todos tenemos que vivir, que te ayuda un montón a madurar tú mismo. Ahora, por ejemplo, estoy viviendo sola porque mis compañeras no están durante todo un mes y, pues, es aprender, aprender a llevarlo a estar contigo mismo, que es súper importante y es súper guay. O sea, estar con uno mismo es, es, es algo que no estamos acostumbrados a estar y es genial. Y, y sí, no sé, sí, yo creo que es algo que hay que hacer. Conocerás a muchísimas personas, las experiencias geniales, a sitios espectaculares y. Okay. O sea, sí, anímalos. ¿Y un consejo? Un consejo. Es difícil, ¿eh? Un consejo, un consejo. Vale, mira, voy a dar dos consejos. El primero es, como ya os he dicho, traete ahorros porque al final es algo que no sabes la suerte que vas a tener en encontrar un trabajo. Aunque he de decir que aquí hay mucho trabajo, o si sea, hay muchísima oferta, mirad en mi caso. <risa> <risa> eh, pero un consejo es traete ahorros porque nunca se sabe cuánto vas a tardar en encontrar un piso o no, o si vas a, encontrar, o sea, vas a tardar en encontrar trabajo. Tratar ahorros es importante. Y el segundo es que vayáis a la ciudad que vayáis id con cero prejuicios, porque no sé, eh, al final esta experiencia es súper, súper subjetiva. Alguien te puede eh, decir algo de una ciudad, pero tú vivirás la experiencia a tu modo y es así. Así que cero prejuicios porque lo vas a vivir diferente seguro. Uh -huh. super Nos vemos en Sydney. ¡Ay sí! ¡Qué bien!